súper bien el día de hoy, estoy muy arriba? Ok, eh, ¿cómo están? Pues yo muy bien, fantasmitas, hoy decidí traerles un video de lo que ha pasado últimamente en mi casa, ya que me preguntan mucho que si me ha pasado algo últimamente, si, ha, si han pasado un par de cosas raras. De hecho, eso se los posté en Instagram. O sea, ahí les subí como que en las historias al momento de lo que estaba pasando. Entonces, eh, pues me pueden seguir por ahí. Aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces, bueno. Eh, decidí traerles este video. Les digo porque se me preguntan mucho que si me ha pasado algo. Si se ha pasado algo, creo que vamos a catalogarlo como leve. Porque creo que sí es leve. Si me saca de onda... Pero ya les he dicho yo muchas veces a ustedes, realmente es que hace mucho tiempo que no me pasa algo que de verdad yo diga, wow, me dio miedo, me asustó, me... no sé, algo. Eh, hace mucho tiempo que no, pues no, no ocurre. Así que, pues bueno, hoy decidí traerles este video, así que espero que les guste. Entonces suscríbanse antes de comenzar con este video. Y eh, recuerden activar las notificaciones donde diga todos para que cada que yo suba un video, pues YouTube te notifique. Recuerden antes de empezar que... Eh, si no me han enviado su historia paranormal a mi mail, está en la cajita de descripción Es historiasparanormalesmarijo.com Ahí me pueden enviar como sugerencias de temas, sus historias paranormales O sea, todo es mail, ustedes me pueden mandar mails ahí para que yo los cheque Y pues podamos hacer videitos más adelante sobre los temas que ustedes me manden O si ven cosas en TikTok, Twitter, eh, Facebook, Instagram, me etiquetan y yo también voy a ver Así que bueno, adelante ya con este video Ok, eh, para los fantasmitas que son nuevos o para las personas que no sepan Aquí donde yo grabo es casa de mi mamá Ahora, yo que soy una persona ya de 31 años Hace más de 11 años que no vivo con mi mamá O sea, yo ya vivo en mi casa aparte y demás ¿Por qué grabo aquí? Porque empecé a grabar aquí desde un principio Porque es más silencioso aquí Y hay más iluminación O sea, como que me gusta más grabar aquí y en mi casa siempre hay como más ruido y así. Entonces, bueno, y como desde que mis inicios literal empecé a grabar aquí, pues ya, ustedes me pedían como que grabara con la puerta de choque abierta y cosas así. Entonces, bueno, están en mi casa. Pero aquí es donde pasan un montón de cosas. Recuerden, pues este es el cuarto maldito. No tiene un nombre de gratis. O sea, tiene ese nombre porque aquí pasan un montón de cosas. Especialmente en este cuarto. Pero bueno, en mi casa, la verdad es que no me han pasado cosas raras. Tan raras eh, Hubo una ocasión donde Sí les platiqué, de hecho les puse las historias Creo que fue hace un año o dos más o menos Tenía un vaso con agua en la sombra O sea, todo bien Y el vaso explotó de la nada O sea, salieron los, vi los vidrios volando Estuvo bien raro, yo nada más escuché eh, pues, eh, Yo estaba en mi cuarto En la parte de arriba y escuché abajo Como que se rompió un vidrio, bajé corriendo pensando que No sé, o sea, habían aventado algo Que se había roto una ventana Y no, simplemente el vaso explotó no tenía exposición al sol, al calor, nada. O sea, literal explotó. Pero bueno, lo más raro que ha pasado últimamente. Bueno, ustedes saben y si no han visto historias, tengo eh, mi casa que es de dos pisos. En el piso de abajo pues, está la comedor cocina y en el piso de arriba está mi cuarto y baño y pues normal, ¿no? Ok, entonces yo tengo dos gatos, el gordo y la bebé. Y ellos siempre están conmigo, o sea, no importa dónde yo esté, si esté arriba, abajo, en el baño, lo que sea, siempre están conmigo Entonces, yo tengo una rutina muy curiosa ya de noche, apago todas las luces, cuando voy apagando las luces primero de abajo, pues verifico que mi puerta esté cerrada, que tenga todos los seguros, que todas las ventanas estén aseguradas, o sea, que todo esté pues cerrado, ¿no? Entonces eh, yo dejé todo cerrado Subo a mi cuarto, cierro la puerta de mi cuarto Cierro la ventana de mi cuarto Porque yo no soy una persona que se despierte temprano O sea, no puedo, no, no soy esa persona Entonces como los vecinos salen y prenden sus coches y hablan y así No quiero que me despierten porque mi cuarto hace a la calle Entonces pues cierro siempre, siempre O sea, es siempre la ventana Porque si no, es 100% seguro que me voy a despertar pues ya que empezó a escuchar ruido Entonces siempre la cierro Apago la tele, apago la luz O sea, dejo todo apagado Entonces ya ahora sí me acuesto a mimir Esa vez estuvo raro Porque yo empecé a escuchar como, como ruiditos abajo Y fue que me desperté No era temprano No era como que 6, 7 de la mañana No, pero empecé a escuchar ruidos Y yo así como Bueno, ¿qué pasó? Estoy segura que esa noche sí había cerrado mi ventana Estoy 100% segura Nunca la dejo sin cerrar entonces, me paro ahora sí, me pongo mi pants y demás, este, una sudadera porque hace frío. Y escuché como un ruido muy clarito pues, de la parte de afuera. Entonces, me asomo y veo que mi ventana está abierta. O sea, se los juro, era imposible que yo lo hubiera dejado abierta. Uno, porque me iba a congelar. Y dos, porque hubiera escuchado el ruido. O sea, parecía como si me la hubieran abierto hace poquito. Entonces, eh, abro la puerta y veo que mis gatos están como muy ansiosos así, esperándome con los ojos, ya saben, abiertos. Los que tienen gatos ya saben más o menos como esto que hacen con los ojos de cuando están como nerviosos así, tienen los ojotes así. Entonces yo así como, ¿qué, ¿qué, qué pasa? Entonces siempre bajo a ponerle su comida, su desayuno y demás. Voy bajando y me doy cuenta que la televisión está prendida. Y ustedes dirán, bueno, pues son los gatos, ¿no? Un falso contacto, lo que sea. Ajá, ¿y por qué nada más se prendió esa tele? Y el control ni siquiera estaba como al alcance de los gatos. Y sería muy curiosito que nada más picaran con una patita un botón chiquito que es el de prender y que estuviera el, el control directamente hacia la tele y que la tele... O sea, no, es como muy imposible. Aparte de esto de la tele ya me ha pasado muchas veces. De hecho, le subí una historia. Aquí se los voy a poner para que ustedes la vean primero. Ok, entonces como ya la vieron, <ríe> o sea, me despierto y empiezo a escuchar como voces en la parte de abajo. Y así como, ok, y era la televisión. O sea, se había puesto un video y era, o sea, les digo, es, es imposible. Porque los pasos para yo prender la televisión es prender la televisión, seleccionar la aplicación que quiero, que si YouTube, que si Netflix, que si HBO, que si esto, selecciono y luego ya selecciono el video, le pongo play, o sea... Es una serie de pasos y oh, estaba puesto un video Entonces esa vez sí, como okay, que dije, ok, ¿qué pasó? Mis gatos así como que me seguían y me seguían y yo, bueno, pues, ¿qué, qué pasa? Creo que eso es eh, lo raro Y, ¿saben qué? Curiosamente Una vez hice un en vivo con esta Amy, mi muñeca, si se acuerdan Pueden ver el en vivo aquí en YouTube porque lo hice aquí en YouTube entonces la estuve manipulando, o sea, ella la tengo en un cuarto, entonces la estuve manipulando, este, estábamos viendo que sus ojos como que cambiaban, este, que siempre había estado como, como así, y ahora siempre sus manos siempre estaban arriba, entonces estábamos viendo eso, y pues ya terminé el live y todo muy bien, y al día siguiente fue que pasó esto. Entonces ya que se los publicó yo en Instagram, ustedes me empezaron a decir de que, oye, ¿no te has fijado que siempre que manipulas a Amy o a las muñecas, Cosas de estas pasan y yo dije, ah, pues sí puede ser, eh. porque no es muy seguido, eh, yo tengo ahí, les digo, resguardada y todo a Amy, ahí está en, en, en un cuarto, pero no es como que la muevo seguido, y una cosa que ustedes me habían dicho, era que siempre que la fuera a mover, pues dijera, oye Amy, este, te voy a mover, te voy a hacer, bla, bla, bla, o sea, te pido permiso, lo que sea, y pues ya... Y nunca lo hago, sinceramente se me olvida, o sea, nada más la cargo y la empiezo a mover y así. Entonces, pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Que si tenga que ver algo con las muñecas o que sea pura coincidencia o que... No sé, es que les digo, una vez coincidencia, dos veces ay, ya no me suena tanto, pero tres, cuatro de que siempre la tele esté prendida y les digo, no hay ninguna falla. O sea, no, no va por ahí, porque pitarían varios, varios aparatos que tengo así cuando cambia la pues sí, como que el voltaje, y no, no pitan, o sea, entonces no, no creo que vaya por ahí, pero bueno, pues me interesa leer los fantasmitas, a ver qué ustedes qué opinan, perdón, los cohetes, es que ya saben, y pues bueno, este aquí en casa de mi mamá, ¿qué ha pasado últimamente? Realmente es que creo que ha estado muy tranquila la cosa, bueno, lo único raro que podría decir es que, vino un señor a pintar una parte de la casa y mi mamá a veces pues, salía porque ella es de confianza entonces salía y cuando regresaba pues el señor decía así como de que señora sabe que este mejor nada más vengo a pintar cuando haya alguien en la casa porque la verdad es que no me gusta estar solo en su casa porque siempre escuchan escucha ruido siempre se escucha esto siempre se escucha lo otro pero eso no es nuevo pero bueno que ahí está fijaros dormidote entonces bueno Creo que aquí en casa mi mamá ha todo ha estado muy tranquilo, ¿eh? Sí tiene, sí tiene sus épocas. Y épocas donde no pasa absolutamente nada. Entonces, es normal. Pero no creo que Chuck se haya ido. ¡Ah! ¿Saben qué? De hecho, grabé un podcast. Eh, hablamos de lo que no existe. Eh, por ahí les dejé los links en Instagram también. O lo pueden buscar pues en el canal o en Spotify directo. Eh, grabé un podcast con él. Y justamente estaba yo aquí. ¿ok? Aquí en este cuarto estaba grabando... Y él eh, no sabía nada de la historia de Chuck O sea, conocía que aquí este, hay un fantasma Y que aquí pasan muchas cosas y no sé qué Pero no conocía en sí como que la historia de Chuck Entonces le estuve contando Y le dije, ah no, es que siempre tengo esa puerta así entreabierta Porque pues a Chuck le gusta como que andar por ahí Y me dijo, ah, me dice, creerás que de verdad Parecía como que algo blanco se asomaba Mientras tú estabas hablando y yo ¿eh? Pues es Chuck detrás de eso Mírenlo, ay no, mejor no, ya no. Este, bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Chismecito paranormal. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente y los quiero muchísimo.